¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Estamos en un retoque clásico <risa> para el cumpleaños del Eric. Se lo estamos pidiendo todo. <risa> oh. ¡Llegó el compañero! you Si lo no, que no cuentes, ¿qué te pasó? No sé, perfecto, perfecto, perfecto. Estoy seguro que esto va a ser toda una buena experiencia. Emilio, estoy de tus manos. ¡Oh, la mejor montaña rusa! ¡Oye, ya acabó! <risa> ¿Cómo pasa tan rápido arriba de todo eso, ¿ver? Este video, aparte de hacer un homenaje al ritoque clásico que hacíamos hace tiempo con los chiquillos acá en la dunas Eh, también el cumpleaños de Eric Smith ¡Puro! <risa> este es mi regalo de cumpleaños, Eric. ¡Wow! ¡Eso! Muy bien. ¡Ya acelera! Estaba aprendiendo. ¡Toro! ¡Qué guay, esto es loco! ¡Cáchate! <risa> ¿Cómo le estás para grabarlo, Acá estoy grabando todo, dile. <risa> Estamos grabando todo, mira, me quieren que la ayude a me dice que no. <risa> Oye, Alex, su si sí, a todos nos pasa, weón, hasta la mejor familia. Oye, no es tuyo, no estoy acostumbrado, es entendible. No sé qué es peor, ¿qué hay? él me pegó pegado, que vos me saqué. Alex, ¿sabes qué es peor? Que va a salir en el YouTube. ¿Cómo te fue? Un mal momento, pues bueno, un mal momento. Wey. Todos tenemos mal momento no. Debo ser bien honesto. Nunca había visto a estos cabros quedarse tan pegados. Paso, ¿qué pasó Germán? Oh, Le vale, pedí mucho. Pégale a Javito. ¡Dale, oh, vamos! Oh, oh. ¡Go, ¡Go, go, go ¡Ah papá, ¡Ah papá! no, papá, era, no, me me puse me puse? no, ¿Por ¿qué no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Estaba, no, no, Ah. En arena anda realmente bien, güey? En arena anda realmente bien, se marca menos que tu pie. Ahí se va la gorda. La oh, oh nada. No le di, pero ahora me lo bajo. Dona todo tu derecha. Ahí sí va a partir. Sí, no, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Ahí está pinta abajo. No, deja que se haya para abajo. Y ahora oh, cabrón. bueno. Juan. No. <risa> <risa> ya, segunda fondo, Perfect. está con la rueda muy doblada, está con la rueda muy doblada. <risa> oh. Oh. hola no quiero morir ¡Va, va, va, va, va, va, va, va, va! ¡Oh, no! ¡No, oh, que está! ¡No, te creo! ¡Dentro, que no sabes de abajo! ¡No! ¿Qué está haciendo? no! ¿Cómo va? Vamos, vamos, vamos, vamos. No, no puede ser Yo me acabo de entretener haciendo una salida para el cortado de la gorda. No, estáis loco, Estáis loco. no, no, no, no, todavía? Bro. no, no, lo puedo creer. Vamos. Vamos, vamos no. Vamos, vamos 50 centímetros 50 centímetros. Persistente, vamos, bueno. vamos, vamos, a vamos, de cómo vamos, pero vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Y eso cuenta El que le busca la cueva No veía ni una vamos, vamos, Es excelente, <tose> ¿vá uno? Ay, Julián, ¿Qué bueno que la chucha. Oye, huevo, a 200, 200 ¿En qué está ahí Alex? Arreglando el embrague, weón. Bueno. ¿Alguna <risa> otra pregunta? <risa> no hay embrague, el cambio está metido y estoy dando la partida desde acá abajo. No. ¿Por qué dándole partida ahí abajo? A, A ver, patita, ey, espérate. Eh, yo dije una barra plástica de repente lo dejamos tirado. ¿Qué pasó? Explícame. Eh. Varias cosas. Está sin embrague. Sí. Motor de partida está el chicote malo, entonces hay que presionar el, el cable del motor de partida para arriba mientras uno le da la partida. Pero ahora hay que darlo con el cable puesto porque está sin embrague. Mira, pero cualquier cosa doy así para que pase entero, pues. ¿Te afirmáis nomás? Al toque. Yo creo que era 4 Jays la cueva ¡No! No, ya, ahora explícame qué es lo que acaba de pasar. Ahora ¿y que voy para adelante. Y... Pusimos nefasto a manejar. Me encanta el compañerismo del jipeo, weón. Es notable. Tenía que acelerar cuando ya estaba quieto el jeep. Y ahora la patada. Pero con más fuerza. Weón. Nos sale el cambio. Weón, si no sale el cambio. Si está. Salió, no. No. <risa> lo va de loco, weón. fuera weón, lo podemos ya. empujar para adelante. Estuvo realmente entretenido a compartir con los chiquillos. Es el mismo compañerismo que en el cerro, eh, solo que con otro tipo de juguetes. Los cabros, muy buena onda. Se sí, va a soltar. Nos vemos en el cerro. Nos vemos en el cerro también está galeando cabros. <risa> Pégale <a> la cámara. <risa>